Si una función f de x es continua en el intervalo de a a b y x es cualquier punto dentro del intervalo, se puede definir f de x como la antiderivada. Establece que la integral definida de una función continua f de x en el intervalo a, a b es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva fx de fx en los extremos de dicho intervalo. El área bajo una curva puede ser encontrada usando integrales definidas. A su vez, las integrales definidas son calculadas al integrar la función y evaluar tanto el límite inferior como el límite superior. Ahora usaremos la regla de Barrow en algunos ejemplos y el primero es con la función x al cubo con los límites de menos 1 a 1. Primero sacamos la integral de x al cubo, que sería x a la cuarta sobre 4. Y después este resultado lo tenemos que sustituir en la regla de Barrow que vimos anteriormente. Y ahora calcularemos estos dos. Y el resultado de esta es 0. Bueno, como segundo ejemplo, tenemos la función de 2x más 4 a la décima potencia en el intervalo de menos 2 a 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar obviamente la derivada de esa función. Usando un cambio de variable. ¿Dónde? Será el 2x más 4, la de u es 2x y de x es igual a de u sobre 2. Entonces sustituyendo la función. igual a u a la 11 sobre 11 y multiplicándolo nos queda, y sustituyéndolo también nos queda que la antiderivada es 22 ok, ya teniendo esta función esta antiderivada lo vamos a sustituir con la fórmula que ya teníamos okay. y usando esto en la calculadora nos da el resultado que es. Anteriormente hicimos unos ejercicios de manera técnica, pero ahora eh, los siguientes serán de manera gráfica, eh, donde encontraremos el área ah, más o menos así. Queremos encontrar esta parte del área. Primero, al igual que los anteriores, tenemos que encontrar la derivada de seno de x, que es menos coseno de x. Ahora vamos a sustituir con la regla de barro. f de x, que la x es pi, menos la f de x, que es cero. Eh, sería menos coseno de pi menos menos coseno de cero. Y calculándolo en la calculadora nos da un resultado de 2. Y aquí les dejo una imagen de cómo sería la gráfica. Como cuarto ejemplo vamos a ver una función algo más complicada, pues en este caso la gráfica de la función de menos x más 2 de intervalo de 1 a 4 es más o menos así. Y el área que nos interesa es una pequeña parte de arriba y otra parte de abajo. Y lo diferente de estas funciones es que tenemos una parte del área que está en la parte positiva y otra que está en la negativa. Así que tenemos que tener cuidado porque cuando se el área negativa, obviamente le va a dar negativo. Y al sumar esas dos partes, nos va a dar una área que no es correcta. Para explicar más o menos el por qué está incorrecto, vamos a hacer la función como normalmente lo haríamos. Que sería primero sacando la antiderivada de esta función. Y este es el resultado, nos pasamos a la regla de barro. F de 4 por el 4 de acá, menos F de 1 por el 1 de acá. Y esto nos da que... 4 por el 4 de 2, menos 2 por 4, menos... al cuadrado sobre 2 menos 2 por 1 y eso siguiendo hasta la calculadora nos da el resultado menos 1.5 este resultado nos dio de esta manera porque como dije anteriormente eh, una parte de la función está en el área negativa del plano cartesiano entonces la función nos da incorrecta porque al, al sumar las dos partes del de área nos da negativo entonces la manera correcta de hacerlo es hacerlo por partes ok, para poner en perspectiva ese plano cartesiano entonces la función que tenemos nos da más o menos así entonces para sacarla correctamente nos da que va como de aquí hasta acá entonces lo que vamos a hacer es primero sacar el área de aquí y, el, y luego sacar el área de acá, para después sumarlas por separado y para hacer este cambio lo que vamos a hacer es, en vez de tener solo una integral vamos a dividirla en dos que vaya del 1 al 2 por pues esta parte de acá de la misma función más integral que vaya de 2 a 4 por la parte de acá de la misma función okay, primero vamos a sacar la, la primera función que es ok entonces primero vamos a hacer la primera que era de un intervalo de 1 a 2 entonces nos va a quedar la misma regla de barro de f de x que va a ser 2 menos F1 que es por el 1 entonces esto nos va a quedar siguiendo sí, esta la calculadora, nos da el resultado de la primera parte del área, que es 0.5. Ya okay. tenemos la primera parte de la función. Vamos a ahora vamos a hacer la, la segunda parte ahora vamos a resolver la segunda parte del área en la que vamos a hacer exactamente lo mismo f de 4 menos f de 2 y esto nos va a quedar como 4 al cuadrado sobre 2 más 2 4 menos 2 cuadrado sobre 2 2. y esta en la calculadora nos da un resultado de menos 2 como pueden ver el área nos dio una negativa porque la función está en la parte negativa del plano cartesiano es por eso que anteriormente el resultado nos dio negativo y nos dio mucho menor que el resultado que la dar ahora entonces ahora vamos a sumar el área teniendo en cuenta esto como un número positivo para que el área nos dé correcta entonces puede ser menos 2 pues va a quedar como más 2. Y okay, ya que tenemos los dos resultados, vamos a poner la suma, que es 0.5 más, porque dijimos que íbamos a convertir el menos 2 a positivo para que el área no dé correctamente, más 2. Esto nos es da el resultado, que el área correcta de esta función sería 2.5.